3, 2, 1. Vamos. Ministro. Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los amigos de Bolivia que me dan la oportunidad de compartir con ustedes mediante las redes sociales el Facebook del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que está informando permanentemente sobre... ...lo que es la situación de la economía nacional. Soy José Luis Parada, para los que no me conocen... ...soy el actual Ministro de Economía y Finanzas Públicas... ...para poder compartir con ustedes... ...la preocupación que tenemos a nivel mundial... ...y también a nivel latinoamericano y a nivel nacional... ...porque estamos viendo de que el impacto del coronavirus... ...está afectando a todo el mundo de una manera, pero dramática. En unos países más que en otros, de acuerdo a la información que se va generando. Lo que queremos decirles es que la Presidente Yanine Áñez nos ha encargado hacer seguimiento a todo lo que está sucediendo con el coronavirus y su impacto en la economía tanto mundial como nacional. Es por eso que hemos tenido Tres reuniones de ministros de economía y también de ministros de planificación para evaluar lo que está sucediendo a nivel de todo el mundo con esta pandemia que de una u otra manera ha creado un grave problema a la economía internacional. Las economías más poderosas se han puesto de rodillas ante la impotencia de atender el tema del coronavirus y también en estas reuniones de ministros que hemos tenido a nivel de toda Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica reconocen que a pesar de la bonanza que tuvimos en 14 años, los países no estábamos preparados para, para atender o cubrir mínimamente lo que era el impacto del coronavirus que también hay que reconocer es una de las pandemias que más desastre ha ocasionado en la historia del mundo. Es una de las epidemias y pandemias más complicadas que hemos tenido en todo este periodo de la humanidad. No se conoce otra que haya tenido este impacto negativo en lo que son las cadenas productivas, en lo que es el funcionamiento de los estados, de la economía y también nos ha cambiado la forma de estar en un relacionamiento con la familia. Este tema del distanciamiento social no lo habíamos visto nunca, salvo excepciones, pero no en las dimensiones que estamos viendo en este momento. La presidenta me encarga de agradecer al pueblo boliviano porque el 94% de acuerdo a datos de Google el 94% de los bolivianos está acatando la cuarentena, que es lo que de una u otra manera nos ha permitido tener índices más bajos que otros países. Eso como una introducción de lo que está sucediendo, queremos también decirles de que de las conclusiones que hemos tenido de estas reuniones de ministros de Economía y Finanzas, todos los países han planteado que los organismos internacionales tienen que ver la manera de generar fondos especiales para poder atender el tema del coronavirus. Por lo tanto, esto, esta pandemia también nos está ocupando de ver cómo vamos a ir saliendo para más adelante. En primera instancia, se ha prolongado hasta el 30 de abril ...la cuarentena que tenemos y la emergencia sanitaria... ...y en base a la evaluación que vaya sucediendo en los próximos días... ...se verá la manera de ir flexibilizando... ...si así dan las eh, recomendaciones del comité científico... ...que asesora la presidenta para ir buscando alternativas. Ya hemos visto países como Suiza, hemos visto países como España... ...que ha liberado el tema de la construcción... O también, como está sucediendo en Alemania, en que con fechas y sectores ya están comenzando a liberar el tema de la economía. Porque algo que está en discusión a nivel mundial, y esto para que conozcan todos, es que tenemos los muertos por coronavirus, pero también si la economía no funciona, también podemos tener eh, protestas, reclamos en algún momento y la economía es un eje fundamental de sobrevivencia de las sociedades y es ahí donde hay que buscar el punto justo medio. Y de por medio también está la ética del Estado y la ética de los gobernantes para ver cuánto atendemos salud, cuánto atendemos la economía, pero eso no es solamente problema de Bolivia, sino un problema de todo el mundo. Creemos nosotros que hasta que no tengamos una vacuna o una forma de curar rápido el tema del coronavirus, vamos a tener que convivir, que es lo que ha explicado la OMS, hay que convivir con el coronavirus y para eso se necesita disciplina. Y nosotros como gobierno, por encargo de la presidenta queremos agradecer al pueblo boliviano toda esa disciplina y todo ese sacrificio que está sufriendo, ...y que por eso también han venido las distintas medidas que tenemos en este momento... ...y sobre todo en lo que son los bonos, la liquidez para las empresas, para las familias... ...y sobre todo ocupándonos de los más desposeídos como son los grupos vulnerables. Para eso hemos creado la canasta familiar, que es para todo lo que se refiere a las personas adultas mayores que en este momento son los más susceptibles de tener el coronavirus y son los que más tienen que cuidarse. Esto, en estos, estos bonos que estamos pagando en este momento ya se está normalizando porque en un principio todo esto que se tuvo que hacer a la carrera eh, conforme nos llegaban los problemas, el gobierno trabajó aceleradamente a marcha forzada y es lo que nos ha permitido, por ejemplo, el día de ayer, en lo que, en lo que tenemos de pagos directos en el sistema financiero de la renta dignidad, la canasta familiar y el bono familia, hemos hecho llegando casi a 200 mil pagos, 182 mil pagos en un solo día. Por eso hemos pagado 41.563 de renta dignidad. Hemos pagado 25,391 de canasta familiar y 115,000 de lo que corresponde a el bono familia, que son los estudiantes de secundaria en primera instancia. Si hemos conseguido pagar casi 200,000 personas por día, quiere decir que hay que tener paciencia. El sistema financiero, pueden haber algunas fallas en algunas agencias, tampoco hay que magnificarlo. La mayor parte, si tenemos casi mil pagos, hay que tener paciencia, sobre todo, por favor, las personas adultas mayores que no pueden moverse, también vamos a estarlas atendiendo en algunos casos hasta su hogar. Por lo tanto, todo este trabajo que se está haciendo es totalmente transparente. Aquí no hay el maletín con el que viaja para entregar cuánto sale y cuánto llega a otro lado. Aquí simplemente lo que tenemos que tener es un poco de paciencia de acuerdo al número de carné de identidad. El último número puede usted asistir al sistema financiero, cobrar lo que corresponde a, su, a, su, a los bonos y también las empresas eh, para acceder a todo lo que son los créditos en condiciones favorables que son parte de las medidas, que es una manera de apoyar a empresas, familias, hogares, de todo el país, por este sacrificio y los resultados que tenemos hasta este momento. Pero, con esta introducción, lo que quiero ahora, estamos aquí para absorber varias preguntas que, lógicamente, son las dudas. Queremos pedir las disculpas del caso en, en, en lo que ha sucedido, pero ha sido todo muy rápido, porque el coronavirus no da tiempo para, a veces, tomar medidas planificadas, hemos tenido que trabajar a marcha forzada, por eso ahora ya se está normalizando en este momento, por ejemplo en la mañana he estado recorriendo en la ciudad de La Paz en los distint las distintas agencias bancarias, no hay ya esas colas inmensas, en algunos lugares sí estamos, eh, pero es por la densidad poblacional y las agencias que se está distribuyendo, y posteriormente vamos a trabajar para llegar a hasta el último rincón del país para que podamos pagar. Así que eh, quedo a su disposición para todas las preguntas que puedan hacer sobre todo lo que es acceder a estos beneficios, que por cierto, tenemos 90 días para cobrar. Si no puede ahora, será la próxima semana, pero tenemos 90 días, los recursos están asegurados por lo tanto, estoy a su disposición y muchas gracias por estar conectados por este medio, por las redes sociales que nos permite difundir y aclarar todas las observaciones o lo, las aclaraciones sobre y las dudas que tenga la población en general con relación a estas medidas de política que en primera instancia estamos pasando casi más de 10 millones de beneficiarios. Este es un esfuerzo del gobierno nacional, del pueblo boliviano, de dar estos bonos que están alrededor de 70 dólares aproximadamente y están por encima de economías como la de Brasil y en algunos casos también como la de Chile. Por ejemplo, Brasil tiene más, 60 veces más grande la economía, pero el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la presidenta Yanine Áñez es, Paralelo al esfuerzo que están haciendo todos los bolivianos para quedarse en su casa y que el coronavirus salga de este país o por lo menos tenga un impacto negativo lo menos posible en nuestra, en nuestra población. Entonces, estoy a su disposición para las preguntas más comunes o las dudas que tengan. Gracias, señor ministro. Llegan las preguntas al Facebook. Dice: Yo soy madre soltera. Tengo un bebé de nueve meses y tengo una tiendita pequeña y con de categoría 1. No facturo. Quería saber si yo puedo acceder al bono universal, nos pregunta Madeluz. A ver, Madeluz, el, el bono universal es justamente para aquellas personas que no reciben ningún otro tipo de, de bono, ni que venga de lo que es canasta familiar, ni de lo que sea bono de familia, por lo tanto, en este caso, sí le corresponde a usted cobrar lo que es el bono universal, que son de 500 bolivianos. La siguiente pregunta, Gonzalo Beizaga. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Mi contrato de trabajo como consultor finalizó el 30 de marzo del 2020. ¿Me Entonces, corresponde el bono universal? Si su contrato, señor Beizaga, finalizó el 31 de marzo, de marzo, lógicamente, como en este momento no tiene ingresos, le corresponde el pago del bono universal. Lourdes Estrada, buenos días. Tengo una consulta. Un estudiante universitario con la edad de 17 años podrá cobrar el bono universal porque el bono familia de colegio ya no le correspondería. En este caso. El decreto establece que es a partir de los 17 de los 18 años. En por el momento, en este caso, no le correspondería. Carlos Ríos. Buenos días. Mi duda es que si hay personas que trabajan en su pequeño negocio y tienen MIP, pero no facturan porque están en el régimen simplificado, ¿recibirán el bono universal? Sí, reciben el bono universal. Yubinka Álvarez nos escribe, dice, disculpe, si recojo el bono de mi hermana, que es menor de edad y está en colegio fiscal, y después cobro el bono universal, ya, ya que yo soy mayor de edad y no recibo salario, ¿se puede? Eh, Yubinka, al, al tener la cobranza como apoderada del niño, ya no puede cobrar el bono universal. Otra pregunta, Alan Gómez los profesionales que tienen NIT y facturan, y porque esta pandemia sus ingresos son muy bajos o casi nulos, ¿podrán acceder al bono? Se debe decir al bono universal. En este caso, para los que tienen NIT y que ha, se ha reducido la actividad económica, se han abierto los, la posibilidad de utilizar los fondos en la banca y acceder a esos fondos como empresa. Entonces, él puede acceder, pero no así, al bono universal. Naldo, para recoger la canasta familiar, mi hijo no tiene carnet, está en primaria. A ver, lo que, lo que se está para recoger el, el, el bono familia, el requisito para garantizar y evitar problemas es la libreta del alumno de 2007 2017, 2018 o 2019 se ha dado esa facilidad y en algunos casos lo que se está haciendo, si está en el RUDE, que es el registro único de estudiantes, automáticamente puede cobrarlo con esa libreta, no importa el tema del carnet de identidad, el que tiene que tener carnet de identidad es el apoderado, ahora, si el apoderado, esta es la facilidad que estamos dando eh, con el gobierno, porque hemos analizado que el que perdió el carnet o por alguna razón no lo, no lo tiene, eh, no sabe dónde lo puso, para que no se perjudique esa familia, lo que estamos haciendo está integrado con el CEGIP. Por lo tanto, si usted tiene su licencia, tiene su pasaporte, puede perfectamente ir en vez del carnet, se lo verifica y se le pagará también este beneficio. Una pregunta de las más frecuentes. Tengo a mi hijo en otro departamento a cargo de su papá, porque soy separada, y va a la primaria. Y yo vivo en otro departamento y tengo mis otros hijos pequeñitos y no recibo ni el bono Juan Azurduy. ¿Me corresponde el bono universal? Eh, primero, que el esposo, al estar... Eh, bajo, tener bajo responsabilidad al niño, como apoderado, va a poder cobrar el bono familia. Y usted, señora, también va a poder cobrar, porque tiene hijos que no tienen ningún beneficio y no está trabajando, puede cobrar el bono universal. Nilda Rosa nos dice, Buen día, señor ministro. Yo soy madre soltera. Mi hija está en primaria y estoy embarazada. ¿Podré cobrar el bono familia y la canasta familiar o se me inhabilita a cobrar cualquiera de los bonos? Al estar usted embarazada, tiene seis meses antes el pago del bono Juana Azurduy y posteriormente 18 meses que tiene el pago del bono Juana Azurduy. Al estar cobrando el bono Juana Azurduy, usted ingresa en las 247 mil madres que tienen el bono Juana Azurduy y automáticamente al tener el bono Juana Azurduy también la habilita para cobrar la canasta familiar. Mónica Gutiérrez, buenos días. Si la madre goza del beneficio Bono Familia, el padre tiene el derecho de recibir el Bono Universal. Perdón, repítala. Buenos días. Si la madre goza del beneficio Bono Familia, ¿El padre tiene el derecho de recibir el bono universal? Si no tiene un ingreso, sí tiene derecho a tener el bono universal. María Ivette, mi pregunta es, ¿mi tía cobrará el bono familia? Porque tiene dos hijos en primaria, pero ella también está estudiando en el ámbito de educación alternativa. ¿Puede cobrar eso más? Esa es mi duda. No, eh, al ser apoderada de dos niños al hacer esa cobranza, lo que se ha visto en el, en el bono y el beneficio que universaliza a la familia. El niño viene a ser el factor de expansión del beneficio a la familia y en este caso, como usted está cobrando como apoderada, ya no tiene derecho al otro bono. Alejandra San Ginés, de Capellino. Buenos días, ministro. Estoy inscrita al bono Juana y tengo dos hijas en el colegio, ¿qué bonos me corresponde? Usted cobra el, el bono Juana Azurduy como corresponde. El pago del bono Juana Azurduy, que tiene todavía vigencia, no quita la posibilidad de que usted cobre el beneficio si tiene a su cargo como apoderada de sus dos hijos. Los que tenemos MIG simplificado, accedemos al bono, pregunta Ángela Montero. Los que tienen IT simplificado y no facturan y en este momento han tenido problemas, sí puede cobrar el bono universal. Miguel Barberí, felicidades al ministro Parada. De lejos el mejor ministro y se está preocupando por la economía del país. Muchas gracias. Elvis Chino, buenos días ministro. Para evitar aglomeraciones de cobro de los bonos, ¿se lo podría realizar con depósito en cuenta del beneficiario a los que poseen una cuenta en algún banco? Eh... Con la rapidez que tuvimos que actuar, estamos viendo ahora la posibilidad y efectivamente este fin de semana entre sábado y domingo vamos a trabajar y yo creo que para el lunes, vamos hasta finalizar la tarde del lunes, yo creo que es una buena opción la que hemos visto para hacer los depósitos directos. Estamos viendo el mecanismo tanto en el Banco Unión como también en todos los bancos privados para ver su aplicación. Gracias por la sugerencia. Xiomara León, buenos días, mi esposo es funcionario público, lastimosamente nos separamos. Tengo dos niños, uno de tres, de un año y tres años. ¿Me corresponde el bono universal? Gracias. Sí, le corresponde el bono universal porque no tiene usted eh, ingreso. Y si el padre es el, el, el, el, el que tiene que cobrar este bono, lógicamente va ahí y como funcionario público... Si lo cobra, usted sí puede cobrarlo porque no tiene ingreso. Nidia Violeta Morales. ¿Las personas que aportaron a la AFP hace un año y dejaron de hacerlo, percibirán el bono universal? Sí, efectivamente, van a percibir el bono universal porque al no tener aportes quiere decir que no está trabajando. ¿Personas con NIT unipersonal pueden acceder al bono universal? Si no tiene ingresos y hay reducción, sí puede acceder. Erika Scar Scarlen Rojas, buenos días. Hace más de cinco años que dejé de trabajar, por lo cual dejé de aportar a la fp ¿Estoy habilitada para el bono universal? Sí, está habilitada. Felicidad Peralta, buenos días. Quería preguntar si mi esposo cobra mi renta de dignidad y mi canasta familiar, pero él no recibe ningún bono. ¿Podrá cobrar el bono universal? No, porque ya tiene la familia dos bonos que benefician al mismo grupo familiar. Por lo tanto, no puede cobrar el, el bono universal porque ya está haciendo la cobranza de dos bonos. Rubén Hurtado nos pregunta, buenos días, tengo mi hija, pero ella vive con su mamá, tiene 10 años, soy separado, yo soy taxista y estoy estudiando en el sea ¿Qué bono me corresponderá? Le corresponde el bono universal porque seguramente su esposa, si tiene a cargo a sus hijas, lógicamente ella va a ser la que cobre el bono familia. Solmar, buenos días. Mi consulta es de mi madre que tiene su tienda de ferretería, pero no tiene empleados. ¿Le corresponde el bono universal? Ella, si tiene nit y factura, no le corresponde. Si no tiene... El NIT, eh, pero tiene un ingreso, en este caso tampoco le correspondería. Andy Albán López, disculpe, en caso de niños de primero, de inicial, que no tienen libreta porque cursan primer curso, ¿cómo recogerán el bono? Ahí lo único que vamos a requerir es el certificado de nacimiento, el cruce con el RUDE, para que pueda pagar, eh, pueda recibir el beneficio. María Mercado, si la mamá recoge el bono familia de su hijo o hija con su carnet y rude, el papá no tiene sueldo del Estado ni de una empresa privada y tampoco está en de ninguna empresa, ¿podría recibir el bono universal? Sí, puede recibirlo porque no tiene ningún ingreso y por el otro lado, la madre que es apoderada, lógicamente está cobrando el bono familia de los hijos, le corresponde al esposo. Nos pregunta... Carmen Pérez. Buen día, disculpe, la consulta. Quiero saber cómo puedo verificar si estoy apta para recibir el bono universal. ¿Se activará algún mecanismo? Perdón. Buen día. La consulta. Quiero saber cómo puedo verificar si estoy apta para cobrar el bono universal. Si está habilitada. Ya. Lo único que... Para cobrar el bono universal... El requisito es ser boliviano y tener el carnet de identidad, pero para poder cobrar se exceptúa lo siguiente, beneficiarios del bono familia que tengan hijo que reciban el bono familia, jóvenes y adultos que reciban el bono familiar. Si recibe un bono, que inhabilitado. Beneficiarios directos de la canasta familiar tampoco reciben y no reciben si ustedes los servidores públicos de todo el Estado, trabajadores del sector público y privado, por lo cual se verificará con los aportes a las administradoras del fondo de pensiones. Eso lo tenemos en el Decreto Supremo 4215. Y tampoco reciben este bono universal los que reciben pensiones-rentas, ya sea de jubilación, de vejez o de benemérito o viudez. Tenemos otra pregunta. Recurrente, en el caso de que los sobrinos estén al cuidado de un adulto mayor y no tienen el mismo apellido, ¿cómo puede efectuarse el cobro? Ya que piden que sea familiar en primer grado. El adulto supera los 80 años y no puede irse él solo caminando, ya que el banco más cercano está a una hora de su domicilio. Acá tenemos los teléfonos para atender esos casos especiales. Por ejemplo, en lo que respecta a la línea del, tenemos las líneas gratuitas del, de emergencia del COVID y también las líneas del Senacid o la línea de la gestora. La línea de la gestora para hacer ese requerimiento, que puedan hacerle el pago a domicilio porque no se puede mover y no tiene un pariente cercano, es la 810-1610 es de la gestora, vuelvo a repetir, al teléfono 800-10-16-10. 800-10-16-10. Este es el teléfono al cual, al cual pueden, pueden recurrir para en caso de que no se pueda mover. También tenemos la línea del Senacid, que es el 715 32 897, 879 vuelvo a repetir, líneas del Cenacir 715-32-879, y el teléfono, 242-2425, acá pueden ver los teléfonos del CENACIR. acuérdense que antes de que exista todo el tema de la pandemia, se pagaba a domicilio, entonces, para aquellas personas mayores, sobre todo los adultos mayores, que realmente tienen una imposibilidad, es llamar a estos teléfonos al senacido, a la gestora, dependiendo de cuál le toca el tema, inclusive también del pago de la renta dignidad, que también incluye en el servicio para que puedan llegar a su hogar. Buen día, señor ministro. Yo soy madre soltera. Mica está en primaria y estoy embarazada. ¿Podré cobrar el bono familia y la canasta familiar o se me inhabilita al cobrar cualquiera de los dos bonos? Si usted está embarazada y está a seis meses desde de el nacimiento del niño, por lo cual la felicito, también usted ya está en el Juan Azurduy. Por lo tanto, se habilita también para la canasta familiar. Ministro, una consulta de gran interés. En caso de padres separados, no matrimoniados, el padre-madre que no cobró el bono del estudiante, en el bono familia del hijo, siendo este no asalariado ni haberse beneficiado antes de otros bonos, ¿accede al bono universal? Efectivamente, si no ha cobrado el, el, el bono familia de beneficio del niño... Si no tiene ningún ingreso, tiene derecho al bono universal. Señor ministro, para los alumnos del nivel inicial que no tienen libreta al año pasado, porque ahora es su primer año, ¿cómo se hará en caso para presentar al banco? El, el método de transparencia implica el reconocimiento del beneficiario final, que en este caso es el niño. Si no tiene la libreta y en este caso vamos a poder trabajar... ...con el certificado de nacimiento... ...porque el certificado de nacimiento... ...ratifica y confirma... ...que el beneficiario se llama por decir Juan Pérez... ...y en el RUDE está Juan Pérez como alumno de inicial... ...y esos dos factores de cruce de información... ...confirman el beneficiario final... ...y ahí el apoderado es el que viene... compra o el, o el padre o la madre... Es el que, presentando su carnet, cobra este beneficio. Maciel Verónica Huanca pregunta, ¿En mi familia somos mamá y papá sin un ingreso fijo y una hija de nueve y un bebé de meses? ¿Al yo cobrar de mi hija el bono familia me inhabilitan para el universal? Pero hay el de mi esposo, él está sin empleo, ¿podría cobrar el bono universal? Usted sí, al cobrar, como apoderada de su hija, y como mamá de, de su hija en este caso, sí cobra un bono. No puede acceder a otro bono para no duplicar, pero su esposo, si no tiene un ingreso fijo, sí puede acceder al bono universal. Algunos colegas nos escriben, ministro, y nos dicen, ¿qué pasa con aquellos que pagan alquileres en tiendas? ¿Algunos dueños están exigiendo el pago? ¿Se podrá realizar alguna norma que apoye a este sector? En primera instancia, lo que estamos haciendo es que todas las, institu todas las entidades gastronómicas, que al final ha sido una, un sector con mucho dinamismo en el país, tienen estos problemas. Hemos dado una primera posibilidad de que puedan acceder a dos salarios mínimos con créditos que estén a 18 meses y con 6 de gracia, sin ningún costo financiero en, en el periodo de gracia. Y lo que estamos analizando ahora y pedimos comprensión sobre todo a los dueños de lo que son los locales, porque lógicamente si no está trabajando, así como hemos ido avanzando en todas las medidas que hemos ido tomando, porque acuérdense que empezamos creo que con 1.500.000 solamente para estudiantes de secundaria, pero ante la necesidad y conforme hemos ido gestionando los recursos, hemos ido amplificando hasta llegar a 10 millones. Efectivamente, uno de los problemas que también estamos analizando es el tema de los alquileres, de los gastronómicos, como también los otros alquileres que también tenemos problemas y hay que buscarle una solución. En la instrucción de la presidenta es que revisemos y tomemos en cuenta todas estas observaciones para irlas trabajando en el equipo económico del gobierno Leonel Nina, yo tengo nacionalidad boliviana por padres bolivianos pero mi hijo tiene documento argentino y él estudió kinder y ahora está en una escuela en Bolivia, ¿puede cobrar el bono? si está en, en colegio de Bolivia automáticamente al ser al ser, tener padre boliviano lógicamente se le da el acceso. Si está en kinder ahora aquí, tiene posibilidad de cobrar el bono familia. María Luisa nos escribe, dice, eh, accedo al bono universal si hace unos 10 años aporté a la AFP por unos meses y ahora no tengo trabajo porque soy ama de casa, me corresponde. Le corresponde el, el, el bono universal porque usted en este momento es ama de casa y no tiene ningún ingreso y no está incluida en ninguno de los otros bonos. Valentina Plaza. Buenos días, señor ministro. El padre de mi hijo cobrará el bono familia. Yo no tengo trabajo. ¿Tengo derecho al bono universal? Sí, si el, si el padre cobra el bono familia del niño, usted que no tiene trabajo, sí tiene derecho al bono universal. Andrés Llanco Vázquez, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Soy un joven bachiller de 17 años y cumplo los 18 años en la tercera semana de mayo. Quisiera saber si me podré beneficiar con el bono universal, por favor. Por el momento no está dentro del rango porque el decreto supremo dice que el bono universal se pagará de 18 años a más de 18 años y a menos de 60. Otra pregunta, eh, ¿los que cumplen con el servicio militar podrán cobrar el bono universal? No tiene nada que ver un servicio con el otro tienen derecho al bono universal si está comprendido entre los 18 y los eh, 60 años. Carlos Gumucio, buenos días señor ministro, el bono universal se pagará desde el 30 de abril, el mismo se podrá cobrar durante qué periodo de tiempo, 90 días al igual que los otros bonos? La duración de todos los bonos son 90 días, los recursos están garantizados, no hay necesidad y le pedimos por favor a las personas de la, de personas adultos mayores y, y cualquier boliviano que esté queriendo cobrar son 90 días. No hay para qué sacrificarse y en la noche. En este momento, si usted ve en algunas agencias, no hay esa acumulación de gente. ¿Qué es lo que queremos evitar? Tener el distanciamiento social que nos permita evitar la entrada del coronavirus o el contagio. Tener paciencia, tienen 90 días todos los bonos y todos los beneficios desde el inicio del pago. Buenos días, señor ministro. Mi bebé cumplió dos años el 2 de febrero. Estaba inscrito al bono Juana Zurduy eh, hasta, hasta dicha fecha. ¿Le corresponde el bono familiar el, el bono Juana Zurduy incorpora a las madres seis meses antes del nacimiento y 18 meses después del nacimiento. Por lo tanto, en este, si está incluida dentro del bono Juana Azurduy, corresponde también automáticamente la habilita para la canasta familiar, porque es una preocupación del gobierno de que esa madre que ha tenido, que está siendo atendida por el bono Juana Azurduy, también tenga la canasta familiar. Davis Álvarez, una consulta, soy comerciante de menor escala y tengo nit en régimen general, como empresa unipersonal. Emito factura, pero no manejo personal. ¿Soy beneficiario de algún bono? En este caso no, pero sí puede acceder usted a cualquiera de los bonos, a cualquiera de las líneas de crédito que se está otorgando para el microempresario y también para eh, en la banca, todo lo que si usted ha tenido un crédito, acogerse al tema de la repro reprogramación o el diferimiento de las cuotas. Puede acceder, por ejemplo, a los microcréditos, con lo cual usted va a poder reactivar también el tema de, de su economía una vez que se vayan liberando los sectores y ese crédito estará a cinco años con un año de gracia. Tengo dos hijos que siempre han estudiado en Argentina y este año es su primer año de estudio acá en Bolivia. Y solo tengo la libreta de Argentina de los dos. ¿Con esas libretas puedo cobrar el bono o qué trámites tengo que hacer? Claro, los dos son nacidos en Bolivia. En este caso, el Ministerio de Educación está dando unos 4 o 5 días para regularizar lo que es el listado del RUDE donde se incorporarán los apoderados, se actualizará todo el tema del listado de apoderados y los problemas que se puedan presentar, como en este caso. Pero vamos a reunirnos también y estamos viendo de utilizar un certificado de nacimiento. Si ellos han nacido acá, como bolivianos, si están en el colegio y se cruza con el RUDE, donde también están incorporados en el RUDE, no tenemos ningún problema y tiene derecho a cobrar el bono familiar. Eh, una recurrente, tengo un hijo que está en primaria, cobraré su bono. Si cobro de él, ¿yo ya no podré beneficiarme del bono universal? Ya no, al ser apoderada y cobrar este bono familia, se inhabilita para otro bono. Yo cumplo 18 años en el mes de julio y ya salí del colegio el año pasado, ¿podré recibir el bono universal? Por el momento no, no lo puede recibir porque la edad que se consideró fue de 18 años. A más de 18 años y menos de 60. Soy madre soltera y estoy embarazada. Ahora, como apoderada de mi hija que está en primaria, me correspondería el bono familia, pero como también estoy embarazada, ¿voy a poder cobrar la canasta familiar o se me inhabilita al momento de cobrar el bono familia de mi hija? En este caso, prevalece la atención del bono Juan Azul Duy por el embarazo. Al cobrar usted el, el bono de de estudiante de su hija que es un beneficio al tener el bono Juana Azurduy la habilita para cobrar la canasta familiar Chomi García Torres, buenos días señor ministro, nos podría hablar de los créditos que están solicitando al Fondo Monetario Internacional a ver, en las reuniones que hemos tenido de, de los ministros de Economía y Finanzas Públicas en, en reuniones virtuales todos los países, todos los ministros al hacer la presentación, inclusive también Bolivia, nosotros con mayor razón porque definitivamente en 14 años la salud no se la consideró como prioritaria en Bolivia, todos los países latinoamericanos y todos los ministros de educación, de, todos los ministros de finanzas han reconocido que ningún país en Latinoamérica y en el mundo estaba preparado ...para poder atender el tema del coronavirus. Y una recomendación de todos esos ministros... ...en esas tres reuniones... ...es que los organismos internacionales... ...y también todo lo que se refiere... ...a, a los países eh, industrializados... ...por ejemplo, como el G20... ...la recomendación es de crear fondos especiales... ...para atacar el tema del coronavirus... ...pero ya ir pensando en fondos para la recuperación de la economía, que ese proceso va a depender de cada país. Nosotros hemos recurrido al Fondo Monetario Internacional y nos han aprobado un crédito de 320 millones de dólares que va para apoyar el tema de apoyo presupuestario y también todo lo que se refiere a la atención del coronavirus. No tenemos ninguna condición previa. Eso está de acuerdo a la cuota que tiene Bolivia en el Fondo Monetario Internacional. Es lo que le corresponde, que es el 100% del valor de la cuota que paga. Y hay en este momento un requerimiento de todos los países latinoamericanos y de muchos países del mundo para acceder a un crédito que en el Fondo Monetario Internacional se creó un fondo de 50 mil millones de dólares. Y solo le doy un ejemplo de lo que está sucediendo. Estados Unidos puso aproximadamente 240 mil... 340 mil millones de dólares para apoyo a su economía y en menos de cinco días han sido asignadas a empresas y a gente que estaba necesitando. Esas son las magnitudes a las que nos ha llevado el desastre del coronavirus. Por lo tanto... Todo lo que sea conseguir los recursos para poder atender el tema del coronavirus y que a ningún boliviano le falte una cama donde atenderlo, un médico donde que lo pueda atender y todo lo que se refiere a medicamentos y pruebas, el gobierno dentro de lo que es el marco legal y lo que la ley franquea vamos a estar gestionando los recursos a nivel internacional. Este es un crédito que es uno de los organismos más duros en temas de condiciones previas para los desembolsos. Hemos hecho una presentación, hemos justificado el impacto que va a tener el coronavirus y que los recursos nos van a apoyar también en todo lo que es recuperar, sobre todo la estabilidad en el tema de la salud y también en el apoyo que se pueda dar a todo lo que estamos trabajando en este, estos créditos que van a las empresas y en el apoyo presupuestario también cubrir parte de la reducción que se están dando, tanto de hidrocarburos, minería, como también la recaudación. Otra pregunta, mi hija tiene parálisis cerebral y en su carnet solo le dieron 48% en calificación por una falla en evaluación, porque ella no camina, no abre y no puede realizar ninguna actividad. ¿Me corresponde algún bono? Ahí le corresponde el bono universal, y creo, aquí, porque tengo conocimiento sobre este tema, porque yo, por ejemplo, a los 18 años, después de jugar tres partidos de fútbol en Stronges me acuerdo, y en otra cancha, dos en Strongest y en otra cancha, el jueves tuve una parálisis que es del, por el Guillain-Barré. Tuve una parálisis total del cuello para abajo, pero con ejercicios fui recuperando, no del todo, y yo tengo una discapacidad leve porque me puedo mover, puedo estar de un lado al otro, tengo movimiento, me puedo mover por sí solo. Entonces, cuando yo veo el caso de su hija, hay que hacer una nueva evaluación porque en esas condiciones hay que darle una discapacidad, o grave o muy grave, porque si usted la tiene así, reconozco el esfuerzo, así que tiene derecho al bono universal. Muchas gracias, señor ministro. Otra pregunta, Carla Ríos, buenos días. Mi duda es que si hay personas que trabajan en su pequeño negocio y tienen NIT, pero no facturan porque están en el régimen simplificado, ¿recibirán el bono universal? Sí, tienen posibilidad de recibir el bono universal. Lluvín Calvárez, disculpe, si recojo el bono de mi hermana que es menor de edad y está en colegio fiscal y después cobro el bono universal, ya que yo soy mayor de edad y no recibo salario, ¿se puede? Lo que pasa es que si usted es persona mayor de edad, tiene derecho a lo que es la canasta familiar. Por lo tanto, si usted no está recibiendo ningún tipo de jubilación, ningún tipo de renta, de invalidez, viudez oh, o bueno, benemérito, sí puede recibir el bono. Aleina Soria. Buen día. Cobre la renta, dignidad y canasta familiar por mi abuela, por su seguridad y su avanzada edad, pero yo no vivo con ella. ¿Recibiré el bono universal? No, al ser apoderada por la familia ya no tiene derecho al bono universal. Fernando Chambi. Un comerciante que no le llega ningún beneficio o bono, pero aporta como persona individual para su jubilación. ¿recibe el bono universal? Sí recibe porque está haciendo un esfuerzo para tener una jubilación, lo hace con recursos propios, con un esfuerzo, tiene derecho al bono universal. Roy Chávez, buenas, tengo una duda, mi prima tiene 24 años y ella cobró el bono que le correspondía a su padre de la tercera edad. ¿Ella puede cobrar el bono universal? No, en este caso al cobrar el, el bono del, del padre no se habilita... A no ser que ella no tenga ningún ingreso. Si no tiene ningún ingreso, sí se puede habilitar al bono universal. Joel Daniel Díaz, Vega. ¿De qué forma ayudará el gobierno a los profesionales independientes? ¿No será una buena opción considerar la propuesta de la Cámara de Comercio respecto al pago de impuestos? A ver, ya le hemos dado a los profesionales independientes. Acuérdense que no podían descargar las facturas de educación, salud y alimentación de la familia y eso ya se liberó mediante un decreto en la liberación de que hasta diciembre ya pueden descargar esas facturas que antes no podían hacer entonces aquí era una buena cantidad que, te, que se tenía de una presión muy fuerte a los profesionales independientes que en este momento ya pueden descargar todas las facturas que tienen sobre todo en lo que es gastos en su familia ...de salud, de eh, también el tema de educación y en el tema también de alimentación. Y se están viendo otro tipo de alternativas, se están analizando de acuerdo a los recursos que se vayan consiguiendo. Juan Carlos Vargas Tapia, buenos días señor ministro, mi consulta es la siguiente, yo tengo un crédito en mora, pero he estado pagando solo, solo que ahora no tengo la posibilidad de pagar, ¿qué debo hacer? ¿me puede reprogramar mi crédito a la entidad financiera? Usted tiene que recurrir a la entidad financiera, porque ya tiene una relación, seguramente de un año, no sé cuánto tendrá su crédito o más. Habría que acercarse, porque en primera instancia se había definido de que se reprogramaban aquellas, aquellas deudas que estaban vigentes. Entonces, eh, se han hecho varias reprogramaciones especiales, pero va a depender también en este caso del banco, de las condiciones y las explicaciones y justificaciones que usted pueda dar en el banco. Es una decisión entre privados, en este caso, que tendrían que trabajarla directamente. Marisol Quispe Ramírez, buenos días, ministro. Mi hija está en secundaria, mi hijo salió de colegio con 17 años y mi esposo hace seis meses era funcionario. ¿Qué bonos nos corresponde? Yo soy trabajadora pública. En este caso... El apoderado o la apoderada, en este caso, que usted como funcionaria pública, si cobra la de su hija estudiante, tiene derecho al bono familia y si su esposo no está trabajando en este momento, tiene derecho al bono universal. Maricruz Antesana, buenos días, quisiera saber si mis hijos que están en el colegio pueden acceder al bono, ya que mi persona hace aportes a la FP. Eh el derecho a sus hijos como estudiante no lo podemos privar. Por lo tanto, puede cobrar cualquier persona apoderada o padre o madre porque el beneficio es al niño que se expande directamente a la familia. Por lo tanto, puede cobrar este bono familia siempre y cuando sus hijos estén inscritos en el RUDE y tengan las libretas presentadas para certificación. Norma Salas Cayo, buen día. Tengo tres hijos de 5, 2 y 0 años, pero ninguno de mis hijos está inscrito al bono Juana Zurduy. Mi primera hija está en el kinder y mi esposo y yo tenemos una pequeña tienda. ¿A qué bono puedo acceder? Ahí como está en kinder en el ciclo inicial, puede entrar al bono familia uno de los dos para cobrar. Juan Giovanni, un asalariado o una persona que recibe renta, dignidad y canasta familiar, ¿puede cobrar el bono familia de la niña que está en su poder? Sí, porque es un beneficio que tiene directamente la niña que expande el beneficio a la familia. Porque como la niña no puede cobrar, hay una persona que sí lo puede hacer, por lo tanto sí puede cobrar. Yo eh, sé Quintanilla, mi madre acaba de cumplir 60 años, ¿puede cobrar el bono? Familia, o qué tipo de trámite tiene que hacer. En este caso hay que ver qué fecha cumplió y la fecha de emisión del decreto para ver a cuál se acoge. Si es más de 60, automáticamente entra al tema de la renta dignidad, que ese se está pagando también permanentemente. Por ejemplo, el día de ayer hemos tenido 41.563 pagos de renta dignidad. Porque se sigue pagando la renta de dignidad de acuerdo a la normativa vigente. Aparte, estamos pagando canasta familiar y cuando se juntan se pueden cobrar las dos y el bono familia aparte. En este caso, si ha cumplido usted 60, automáticamente tiene derecho a la renta de dignidad y esa le inhabilita de los otros dos. Eh, Maribel Marlin Copa. Si la madre es funcionaria pública y está registrada como tutora, puede cobrar el bono familia. Y si el papá no percibe ningún ingreso, ¿puede cobrar el bono universal? Como tutora, perfectamente puede cobrar porque el niño que es el beneficiario final no lo puede hacer. Eh, la tutora, aunque sea en este caso funcionaria, puede cobrarlo. El padre que no tiene el tema de trabajo, lógicamente eso se, se va a verificar con el cruce, tiene derecho a cobrar el bono universal. El buenos días. Nosotros, los internos de medicina de la UNSA, que recibíamos menos del mínimo por prestar el servicio en los hospitales y no hacemos aportes a las AFPs ni a ningún seguro, ¿recibimos el bono universal? Sí, efectivamente reciben el, el bono universal. Walter Quisto, buenos días. Señor Ministro, una pregunta. Mi mamá cobra su bono de dignidad. ¿Puede cobrar el bono de su último hijo que está en secundaria? Sí, efectivamente puede cobrarlo porque es la en secundaria ya puede cobrar perfectamente porque el beneficio es para el niño y ella simplemente cumple como apoderada Jacqueline Flores, ministro de economía, buenos días, mi consulta es mi esposo ha inscrito a mi hijo al kinder y yo tenía trabajo hasta el fin de marzo y por esta situación me han dado de baja todavía, no me han dado de baja todavía en el FPM ¿me beneficio de algún bono? en este caso como hay un primer pago de, que corresponde al, al bono familia de su hijo, desde el momento, si usted en este momento está desocupada, sí le correspondería el bono universal. Nos escribe Industrias León. Señor ministro, comente un poco el plan de alivio financiero, plan empleo y plan salario, por favor. A ver. Todos los bonos que en primera instancia abarcan a más de 10 millones de personas, porque en algunos casos hay duplicados, y solamente con el pago de, del, del 100% del agua del 50% de lo que son todas las, eh, todas las redes domiciliarias, más el tema de la luz eléctrica, que el consumo de 1 a 120 bolivianos, que es el 77% de de los medidores domiciliarios, estamos nosotros con dos millones aproximadamente de beneficiarios. Y en lo que corresponde a los dos, a los dos programas que hemos, cuatro programas que vamos de alivio directamente a lo que corresponde el sector tanto público al sector privado, va primero. El, la postergación del impuesto a las utilidades. Esa recaudación estaba alrededor de unos 1.500 millones de dólares que las empresas dejan de pagar porque se posterga un mes el pago y aparte se la puede hacer en cuotas. La otra medida que se tomó es que se pueda diferir el pago de las cuotas de capital e intereses por tres meses. Algunas empezando en marzo, abril hasta mayo y recién pagarían, empezarían a pagar en junio. En el programa de apoyo al empleo, se puede acceder, las empresas pueden acceder a un crédito, a un crédito equivalente a dos, a dos salarios mínimos: 2.211, eh, son 4.400 aproximadamente, 4.422 que pueden sacar por funcionario o por trabajador que tiene cada empresa. Ese pago, ese crédito va a 18 meses con 6 meses de gracia. Por lo tanto, puede acceder a, esos, a ese monto de $4,422 por eh, cada trabajador que tenga. Mucho más si son pequeñas y medianas. Ese es el, el plan de apoyo ...al salario específicamente por los problemas que hay por el tema de coronavirus. Aquí también tenemos un monto de 1.500 millones de bolivianos... ...que va a beneficiar a 720 mil microprestatarios ...que pueden pedir los recursos de acuerdo a la capacidad que tengan... ...con cada una de sus entidades financieras... ...y el crédito sería a cinco años con un año de gracia para también el tema de reactivación que se pueda dar porque es un crédito a mediano plazo y son los que mayor generación de empleo tiene la pequeña y mediana industria y vamos a estar trabajando dándole el soporte para que no tengan los problemas y el impacto del coronavirus y de toda esta paralización tenga menores efectos en estos sectores. ¿Dentro del programa de alivio financiero pueden ingresar también los medios de comunicación? Si tienen una relación con el banco, lógicamente eh, ese ya es un tema directamente del relacionamiento, porque no tenemos una limitación a los sectores, son las empresas que estén registradas, que tengan planillas en las AFPs y que estén también registradas, que tienen todas registradas dentro del Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, eso se negocia directamente con el banco, lo que sí se va a hacer una fiscalización muy rigurosa para que esto vaya al pago de salario. Las últimas preguntas, ministro. El esposo cobra la renta dignidad, pero la cónyuge no. ¿Le corresponde el pago del bono universal? Sí, le corresponde el pago del bono universal. ¿Los que aportan independientemente a las AFPs pueden cobrar el bono universal? Sí, porque los que aportan independiente son personas que tienen una previsión y tienen confianza en el sistema. Por lo tanto, hacen su aporte, hacen un esfuerzo porque no tiene un patrón que va pagando, no hay el aporte patronal que va directo y lo hace él. Por lo tanto, sí tiene derecho al bono un universal. Ministro, ¿para cuándo se estima? tiene programado el pago de planillas de avance adeudadas al sector de la construcción? A ver, lastimosamente eh, el gobierno anterior y yo no conozco ninguna carta de reclamo de nadie al anterior gobierno de los atrasos de planilla pero nos encontramos con que por ejemplo en ABC teníamos una deuda de 810 millones al 31 de octubre y así tenemos también en distintas gobernaciones y municipios algunos atrasos, que eso va para otro lado. Pero ninguna institución ni cámara, yo he visto en 14 años un reclamo al gobierno y nos hemos encontrado con deudas en todas partes. Estamos regularizando a ABC, hemos regularizado entre noviembre, que se hizo cargo la presidenta Yanine Áñez, de pagar 810 millones de bolivianos de deudas también anteriores. Por lo tanto, la irresponsabilidad con que se manejó antes y la permisividad del sector privado de que nunca reclamó nada, porque yo no conozco reclamo de ningún tipo, y yo tengo la conciencia tranquila porque durante 10 años fui reclamando de que esto no funcionaba, pero lastimosamente nadie nos hizo caso. Pero... No hay que llorar sobre la leche derramada. Estamos regularizando todo lo que se refiere a las contrataciones y planillas. Como les digo, ya hemos pagado 810 millones de deudas atrasadas. Con decirles que en salud no se habían pagado desde febrero los servicios de diálisis en las, en las clínicas privadas. Lo cual es realmente vergonzoso cuando vienen ahora a hablar de que todo estaba bien Desde febrero no se pagaban. Imagínense que lo hubieran cortado los de diálisis si esas clínicas privadas hubieran cortado el servicio, el desastre que hubiéramos tenido mucho más de lo que tenemos ahora. Entonces, esas deudas que las estamos analizando y se están pagando, en salud hemos tenido que regularizar ahora con salud y todo lo que son los servicios, hasta diciembre se está completando el pago. Y se están completando también todas las adquisiciones para lo que es salud. Pero con respecto a las planillas se están revisando porque también había discrecionalidad en el pago porque muchas veces el avance financiero, la plata que les daban, estaba por encima del avance físico y eso es lo que estamos controlando y se están regularizando. Esperemos nosotros de que conforme vamos avanzando no se está parando tampoco el plan de inversiones que tenemos dentro del presupuesto general de la nación para tener también el tema del efecto multiplicador. Dos... Pero tenemos, nosotros en eso pedimos que tengan paciencia porque si 14 años nadie reclamó absolutamente nada, no pretendan que en cinco meses solucionemos todo el problema de las planillas y tenemos también algo que nadie contaba en el mundo, que es el tema del coronavirus. Las últimas preguntas, ministro. Eh... Mi hija estudia en colegio particular. Ella cobra el bono el 18 de mayo y yo puedo cobrar mi bono universal el 30. ¿Por qué primero paga el bono universal o qué hago? En este caso, su, eh, tiene, puede cobrar el bono familia y si usted no tiene ningún otro ingreso, puede cobrar perfectamente el bono universal. Y la última, ministro, mi pregunta es... Yo ya no trabajo desde hace cuatro meses, trabajaba antes como consultora en línea, pero en los últimos cuatro meses mis declaraciones juradas son cero. ¿Recibo el bono universal? Sí, efectivamente, al no tener ingreso recibe el bono universal. Bueno, ministro, hemos tratado de absorber varias de las mismas. Bueno, eh, les agradecemos la paciencia y sobre todo le agradecemos porque todas estas preguntas nos ayudan a también ir solucionando los problemas que se vienen presentando en este momento. Les pedimos las disculpas del caso, se está haciendo un esfuerzo muy grande, como nunca están llegando los bonos directos, como les digo, ayer hemos pagado casi 200 mil bonos entre renta dignidad, canasta familiar y bono familia. Por eso un poco hacemos este distanciamiento de pagos y, y atraso en algunos bonos, para no crear... Esa aglomeración y tener el distanciamiento social que tenemos. Pedirles paciencia y decirles que están todas las entidades financieras trabajando. Hay que tener un poco de paciencia. Por favor, no duerman en la noche. Es desesperante para mí en lo personal y para todo el mundo ver que estén durmiendo para cobrar su bono. Tenemos tres meses. Por lo tanto, les agradezco porque de esta manera uno va aprendiendo permanentemente en todo lo que es este aprendizaje de la economía, porque estamos ante un, una pandemia que no la habíamos visto nunca en la vida y eso tiene que hacernos ingeniosos, tiene que hacernos pacientes y sobre todo tener la confianza que la presidenta está 24 horas encima de todo buscando soluciones al igual que todo el gobierno y con el apoyo del pueblo boliviano Gracias por el sacrificio que ustedes tienen, tenemos indicadores mejores que otros países y esperemos que no tengamos ningún deceso más, Dios quiera y nos proteja y sobre todo que a las familias Dios las bendiga y guarde y muchas gracias.